Yerján Fulvio aquí estamos hermano amables televidentes agradeciéndole a Dios la luz de cada día y cada día pedirle que nos dé inteligencia para entender las cosas la verdad que a uno le pasan cosas para entenderla hay que tener ¿Verdad? una buena mentalidad bien, sí. gracias Francis eh, la pregunta del día qué queremos que usted nos responda desde sus casas, desde su trabajo desde el lugar en que esté ¿está usted de acuerdo con el próximo mes inicio del año escolar semipresencial, ¿está usted de acuerdo que en, que el, próximo. en el próximo mes inicie el año escolar de manera semipresencial? Le contará... Sí, tal, Te puedo asegurar que, que, que un 90% bueno. de la población no sabe lo que significa la palabra semipresencial. ¿Cómo va a ser? Tú no, no, no, no, no minimices la capacidad. No, de la gente. no, sino porque... El pueblo que, porque lo no, sabe. Es, por, no, No, no es porque el pueblo no tenga capacidad, sino porque no es un okay. término que se utiliza normalmente en el sistema educativo dominicano. No, y no solamente yo en el sistema. Yo lo conozco porque yo me formé en ese sistema. Pero no solamente en el sistema, de manera regular la gente no entiende lo que es semi, la, la gran mayoría. Semipresencial la gente no lo entiende. Quizá había que vulgarizarlo un poco. porque es un tema, eso es un, un, una expresión muy técnica. Vulgarízalo. Exacto, vulgarísalo. ¿Eh? Un chin allá y un chin allá. Exacto. <risa> es decir, <risa> una, una, una proporción de los estudiantes de un aula la computadora y un irán chingue, eh, al en la aula, aula presencial y, y otros lo harán desde la casa y me imagino que sería un plan rotativo Realmente. Señores, como lo hemos hecho aquí en principio señores señores déjenme decirle aquí hubo un candidato un candidato a síndico que luego fue síndico que un día le preguntaron yo, yo tú estabas activo todavía digo ya en ese momento pues no hace tanto no, no, oye lo que bueno, le preguntaron la base ¿qué, qué opina usted la, la Neto, qué, qué opina ver. usted del plan de decenal de educación, dijo bueno pues si le dan desayuno a los estudiantes y <risa> <que> le den sed <risa> <cena. risa> señor <Está> fuerte <risa> Pero me la gente no <risa> sabe es lo que <risa> que <risa> dice ayer <risa> ya me ah, sorprende bueno. auténtico Pensar y era, era un síndico. Sí. candidato Bueno, es que mira, mira que mira, lo Amado que pasa Carolina si tú vas a introducir por ejemplo ese término de semipresencial presencial cuando la gente no lo entiende, porque qué es lo que es en presencial, que es una parte presencial y la otra es virtual. Eso es lo que significa esa palabra, porque yo me formé en ese sistema. Así es. Yo estudié en ese sistema. Bueno, vamos a ver cómo está el clima allá afuera, Fulvio. Y, y, gracias, amado. Y, y, independientemente se entienda o no entiende, hay que hacerlo entender sí. por las condiciones que estamos <risa> viviendo. Bien, hoy amanecimos a 25 grados, señores. Mucha calor. Wow. Desde la temprana hora de la mañana se siente 25 grados, sensación térmica también y ya corrida a las horas altas del día la temperatura va a rondar los 34 y 35 grados en algunas ciudades la sensación térmica será hasta de 38 grados y 37 grados así que ingerir mucho líquido no es ponerse a los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde el cielo estará opaco por la presencia de polvillo de Sahara. Hay muchas partículas, cercana a 100 partículas por metro cúbico. Se espera también que la masa de partículas de polvo de Sahara que viene, que es inmensa, llegue a nuestro territorio ya eh, de forma fuerte y el cielo se tenga que poner, eh, se va a poner más opaco. Hoy las posibilidades de precipitaciones son mínimas, apenas de un 20 a un 30%. Se van a ocurrir algunos, eh, algunas precipitaciones en la cordillera central. Otra cosa es que a medida va pasando el día, ya para mañana, las posibilidades de lluvia serán mínimas, mucho menos. Entonces tenemos que racionalizar el agua, hay un déficit pluviométrico, un déficit hídrico en los embalses. Y hay que saber usar el agua, ya tenemos varios meses con este déficit. Luego les enseño la gran nube de polvillo de Sahara que viene para el Caribe, desde el desierto de Sahara. Eso está para nosotros cuidarnos y cuidar a las personas vulnerables. El uso de mascarilla es recomendable. Ingerir mucho líquido, estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy. Bueno. Gracias, Fulvio. Bueno, él quisiera dar buenas noticias, pero a veces es imposible. Hay calor, hay calor. Sí. Bueno, señores, el inicio de clase bajo modalidad semipresencial, como decía la pregunta del día, ventajas y desventajas. El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, informó ayer lunes que la institución está contemplando un protocolo sanitario para el retorno a clases que implementaría un sistema de semipresencialidad para minimizar el riesgo de contagio al coronavirus. De acuerdo a este plan, los alumnos se dividirían en grupos asistiendo a sus respectivos centros educativos de manera presencial en días alternos. Estas declaraciones de Peña Mirabal se realizaron bajo el marco de la reunión entre la comisión encabezada por el próximo ministro de Educación, el señor Roberto Furcal, y las actuales autoridades del MINER sobre el estado de la educación dominicana, así como las acciones a tomar durante la pandemia del COVID-19 en este rubro. Otro eje principal de este plan de educación es la entrega de mascarillas a los estudiantes durante los primeros días de clases. Según Peña Mirabar, esto sería una medida temporal, debido al alto costo que representa suministrar a todos los niños y jóvenes del sistema educativo esta protección el año completo. Para tratar este tema nosotros nos hemos prevalecido, hemos invitado a una de las personas que más eh, en, en todo el entorno verdad, eh, de nosotros acá, eh, la provincia conoce de este tema, porque ha vivido sobre este tema es el caso del presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, el profesor Sisto Gavín. Buenos días, Sisto. Buenos días a ustedes. Un gran placer estar acá con Bien. ustedes y los amigos televidentes. Bueno, tú oíste el contexto. Entonces, queremos que tú nos no dé tu visión acerca de lo planteado por Peña Mirabal y la posibilidad de que eso se desenvuelva, se desarrolle adecuadamente, o si tienen ustedes como ADP alguna otra propuesta <coughs> o alguna modificación a esta hecha. Adelante. Sí, bueno, es realmente un tema complejo, muy complejo, por dos razones fundamentales. Si evaluamos del 12 de marzo, cuando se interrumpió la docencia presencial por la pandemia y se asumió la cuarentena, quedó desarmada la llamada revolución educativa y quedó desarmada sobre todo la llamada República Digital, porque el 40% de los estudiantes del país se quedó sin ningún tipo de conexión con el maestro, con la maestra, con la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Eh, quedó demostrado, y se ha confirmado así una denuncia que hemos que ha hecho la ADP a todos los niveles de manera reiterada, que el Ministerio de Educación no fue dotado de una plataforma para docencia virtual. Una cosa es un portal, como lo tiene el Ministerio, donde presenta algunas, eh, pone algunos mensajes ahí, las actividades que realiza, las políticas que explica. Y otra cosa es también que un maestro o una maestra tome un celular o una computadora y con esas propias herramientas haga contacto virtual con, con los y las estudiantes. Una plataforma es diferente porque la plataforma implica la cobertura total, pero con un programa preconfigurado, ¿no? Bien establecido, bien un programa integral con todo el contenido del currículum que garantice entonces a través del internet, de la intranet para los lugares más lejanos y la cobertura de Wi-Fi para todos los estudiantes entonces. Eh, hablar de docencia 100% virtual realmente no es posible en la República Dominicana porque tú estarías dejando alrededor del 40%, específicamente el 37% de los y las estudiantes durante la cuarentena no pudo recibir acompañamiento virtual, que es realmente lo que ha habido, incluso Amado que es maestro eh, y está en el nivel eh, superior de la educación superior ni siquiera en la educación superior del país eh, se puede hablar de una docencia vir eh, totalmente virtual propiamente dicha sino más bien los acompañamientos que ante la situación que creó la pandemia entonces Pero ¿Y a ese pasa? nivel con el perdón tuyo visto eh, existo a ese nivel eh, muchos estudiantes te dicen yo no puedo cogerlo porque donde yo estoy no hay señal o no Así tengo es. el equipo o sea, estamos hablando a nivel universitario. Correcto, pero los otros componentes son los, el otro componente es el siguiente, la segunda razón fundamental de la que hablaba. El segundo estudio realizado por el Observatorio de Políticas Educativas Públicas del ADP arroja que el 3% de los centros educativos del país no tiene baños adecuados y no tiene inodoro. Que el 57% de los centros educativos del país no tiene cantidad suficiente de material y de implementos y de utensilios que garantice la higiene total del centro educativo. Pero además que solo el 42% de los centros educativos recibe agua por la pluma, por la llave, por el sistema eh, pluvial. pluvial, solo el 42% recibe de manera regular el agua potable. Entonces, ante una realidad así, hay que preguntarse, bueno, aquí mismo en San Francisco de Macorís tenemos alrededor de 30 centros educativos que todavía las condiciones higiénicas tampoco para lo presencial totalmente. Entonces, ciertamente esa realidad plantea que de iniciar el año escolar hay que plantearse la semipresencialidad pero para la semipresencialidad, lo primero es que hay que garantizar esas condiciones de la estructura física de la escuela que estamos hablando, y en segundo lugar, hay que entonces también dotar al Ministerio para lo virtual de la plataforma. ¿Qué entonces implica eso? Que a nosotros nos parece que lo correcto es una evaluación integral del momento y que pueda plantear entonces si realmente tenemos condiciones para iniciar el año escolar en la fecha señalada, que todo indica que no. Bueno. Todo indica que no. Carolina. Eh, Gracias, Sisto. Bueno, Quédate con nosotros. Buenos días, Sisto. Realmente no le no entiendo la lógica de lo semipresencial, de si es, si va a ser rotativo, eh, porque si tenemos un grupo de estudiantes que va a las aulas que quita que esos muchachos de alguna forma o esos niños puedan estar contagiados o que se contagien y que lleven el virus al hogar. O sea, no creo que evite en un porcentaje importante el contagio, lo del tema, lo de la semipresencialidad. Vemos que los adultos, aún con un nivel de conciencia importante, a veces nos relajamos y nos descuidamos. ¿Qué decir de los niños? Sí, pero pero la, como es menos cantidad y son días alternos, el riesgo se reduce, Pues la idea se es reducir Se reduce, riesgo. sí, se reduce, pero para el, es, ahí es que voy, el porcentaje en que se reducirá realmente tiene tanta eh, importancia eh, en lo que tiene que ver con dar las docencias semipresenciales o no, y partiendo de la realidad que dice que no tenemos las condiciones. La pregunta es la siguiente. Por, tenemos alrededor de medio millón de personas que han muerto en el mundo por el tema del COVID. ¿Por qué no esperar? La educación es vital, es importante, pero ¿por qué no esperar? A ver que tengamos las condiciones y si se tienen que perder unos dos meses o tres de docencia. ¿No hay un asunto de importancia en estos momentos que es la vida, que es la familia, que es el sistema sanitario de, o de salud de nuestro país? Esa es realmente nuestra posición. En términos de... Eh, que se valore la posposición del inicio del año escolar, pero esa posposición tiene que implicar ponerse las pilas. O sea, tenemos en la comunidad educativa que ponernos las pilas. Y quien tiene que ponérsela primero es el Ministerio de Educación, eh, asumiendo eh, las nuevas autoridades que eh, estamos esperanzados en que realmente pueda resolverse lo de la deuda histórica con la educación, como ha anunciado el ministro que Roberto Fulcar, que le conocemos, dirigente del ADP, ah, del es Comité tuyo, Ejecutivo. Años ahí en eh, ADP. Sí, sí, sí. Eh, y también una persona del área de la educación. Pero lo correcto sería, lo prudente, lo prudente. Porque además no se trata solo de los estudiantes, se trata del magisterio también. Personas adultas. Porque, y se trata también del de personal administrativo, una conserje. Un guardián. Claro. Aquí hay un alto porcentaje. Que nosotros hemos insistido en que deben ser pensionados. Y no lo hicieron las pasadas autoridades. Eh, un alto porcentaje de guardianes y de conserjes. Con 60 años de edad y más. Y Yerjan, que ha visitado muchas escuelas, lo sabe. Bien. De que hay mucha gente. Se mucha van. gente mayor. En la escuela. Pero además. Un alto por, un porcentaje importante de docentes. También en edad vulnerable. Claro. Otros que son diabéticos. Vulnerables otros y peligrosas. Sí, otros de que tienen hipertensión. Entonces, ¿qué hacer con ese personal? Ese es otro tema que hay que resolver. Bueno, Gracias, Cito. Eh, mantente con nosotros todavía. Francis. Gracias. Mira, le está pasando la sorpresa o lo que llamaríamos el imprevisto. No, le, ha, le ha pasado a todo el mundo que no teníamos un plan. Y se me parece, en el término que habla Sisto, porque hay otros elementos que convergen en, en un inicio de, de docencia semipresencial, y él trataba del personal administrativo, desde el conserje hasta el director. Ahí entran todos. No, eh, Ustedes se imaginan lo que son los componentes, porque incluso el componente social familiar es parte de este plan o debe ser parte de este plan, me luce la misma situación en la justicia. Se planificaron para jueces y nunca pensaron en abogados, que son los que operan el sistema, pero men mucho menos pensaron en, en víctimas y posibles no autores. Es decir, no pensaron, solamente diseñaron un plan para presentárselo al país bajo todo el esquema propio de los jueces, sin pensar en todo el componente que significaría poner en marcha la justicia. Pero todos los ciudadanos, no, voy a caer ahí, todos los ciudadanos tenemos que comprender que fue un imprevisto. Ahora asisto, tu experiencia. ¿Cuál es en realidad la propuesta que tiene el ADP como proyecto, quizás sean los que tengan la verdad para una apertura de la docencia en cualquiera de las modalidades. ¿Cuál sería entonces a todo esto? Porque nadie tiene una solución a los problemas. Bien, adelante señor presidente. No, mira, de manera clara y precisa, el sindicato comparte la semipresencialidad para el momento en que pueda iniciar el, año, el nuevo año escolar. Ahora bien... Lo que establecemos es que si hoy estamos ya 14 de julio, con la realidad que tenemos de la educación, no hay condiciones para que sea en la fecha anunciada por el Consejo de Educación que presidió Antonio Peña Mirabal, que todavía preside, pero que está en el periodo de transición. Entonces, lo prudente sería que el nuevo ministro, las nuevas autoridades, realmente se valore la posposición para entonces ponernos en condiciones de iniciar esa semipresencialidad porque aún porque lo de la plataforma no es de, de la noche a la mañana tampoco no es un asunto no la tan sencillo preparada. y por no ni siquiera existe ahora tú eh, sabes eh, qué ocurre también tú mencionabas para la parte una plataforma se requiere un, una, unos equipos técnicos Claro. Que no tiene, o sea, lo primero claro. que necesita es un servidor propio Así Uno es. puede descansar en los servidores de Correcto. Claro, de, claro de Altice De cual, de, de, de cualquier compañía de esas, ¿no? Que es lo que Porque ha estado haciendo las manos, Que lo que ha estado ocurriendo Y por eso, todas las computadoras que se entregaron Y todo el bulto que se hizo y todo eso Realmente cuando tú vas al centro te encuentras con que no hay internet Entonces, lo que decía Francis también tiene que ver con esa parte Y la conexión con la familia y la familia que no tiene la que nada que solo tiene el celular del padre, como ocurrió, o de la madre, como ocurrió en el periodo de la cuarentena, y tuvo que dejarlo el día entero para irse a trabajar para que el niño o la niña tuviera cualquier hora, Ay, oh. a cualquier hora, hasta de noche. Eso da pena. Y, y unos niños y unos niños que tenemos incluso fotografías de ellos que de una casa a, eh, eh, eh, a otra se trasladaban, se sentaban en la cerita y para poder tomar el wifi de la casa donde había el internet. O sea, es que no es un asunto sencillo, es complejo. Y como la educación es el resultado, es a largo, a mediano y largo plazo. Lo correcto es planificarnos bien. Lo correcto es no apresurar un inicio de un año escolar claro. antes, incluso uno espera, yo espero que en los próximos días, eh, pronto, el ministro de educación, ojalá sea antes. Del diecis, del, ...de juramentarse el 16 de agosto. Hay unas, unas imágenes que nos ofrecen con una cantidad de computadoras. Eh. O las que tuvieron dado el de la República ¿Eso digital? lo posee sí. el estudiantado del país? No. ¿Y hasta qué nivel lo tiene? No, un mínimo porcentaje. Un mínimo. mínimo. Vamos a escuchar a Yerian, Sisto. Sí, eh, correcto, eh, muy para bien. Para continuar con la ronda. Adelante, Yerian. Bien. Con relación a esto, yo he mantenido una posición desde el principio... Y soy coherente con ese tema y entiendo que no hay condiciones para iniciar el año escolar, ni presencial, ni semipresencial, ni virtual. No la hay en la República Dominicana, porque no estamos preparados para eso. Y voy a explicarlo ahora. La educación semipresencial, que representa una parte presencial, es decir, ir al aula, tener el contacto con los, con, con los compañeros, tener el contacto con los maestros. Y, ¿verdad? Una parte virtual, lo primero es que, si nos vamos por la parte presencial, que correspondería por lo menos un día o dos a la semana, como están planteando, que para mí es una locura, lleva contacto físico, porque ¿cómo tú controlas a un niño de 2, 3, 7 años, 13 años, de que no tenga contacto con los compañeritos? Es imposible. Va a, haber, va a haber ahí contacto físico, y si hay alguno que se contagie, porque en su casa alguien contagiado y lo contagió, y es asintomático, ahí está la propagación del virus. Búsquenlo, que por ahí hay una, un foco de propagación. Si es... Eh, eh, eh, virtual entonces ¿qué pasa? hay un elemento que no se está tomando en cuenta y es que la educación virtual y semipresencial conlleva el autoaprendizaje por eso ustedes ven que hay universidades que son a distancia que te enseñan a distancia pero es para adultos la modalidad es para personas adultas, no para niños, porque eso conlleva que tú hagas un sobreesfuerzo para tú mismo enseñarte. Y los maestros, que no se llaman maestros en esa modalidad, se llaman facilitadores, facilitan el conocimiento. El niño necesita el monitoreo. Dice Correcto. Entonces, sea del padre, de la madre y del maestro también. Entonces hay padres que, primero, no manejan la tecnología. Y segundo, hay padres que apenas quizá llegaron a, a, a, a primero, de la primaria o a segundo o a tercero. Eh, le vamos a pedir nosotros a esos padres que se pongan en el lugar de, de, no de, pasaron ni de cerillo? exactamente, que no estudiaron que no estudiaron le vamos a pedir sabía. a esos padres que hagan la función de maestros una locura ¿qué pasa? con relación a esto eh, ya vemos que en Estados Unidos está la misma polémica el gobernador Andy Cuomo, el gobernador de Nueva York, le acaba de decir a Donald Trump, con nuestros hijos tú no vas a hacer, eh, eh, no, no vas a convertir a nuestros hijos en conejillo de India. O sea, tú no lo vas a utilizar como experimento para tú abrir las escuelas y que entonces luego ven una situación con nuestros hijos. ¿Qué yo considero? Que el año escolar, y si esto eh, eh, más o menos va por esa misma línea, debe ser pospuesto. Te dirá, bueno, la educación es importante, claro que lo es, pero no es el momento de estar inventando. ¿Qué deben hacer? La propuesta que yo le hago poner eso para el año que viene, hasta que ya tengamos cerca una vacuna o que ya tengamos controlada la pandemia. Porque hablar de, de educación semipresencial, lo semipresencial conlleva presencia, conlleva contacto físico de niños que ustedes no van a poder controlar al momento de un recreo porque hay que darle recreo. ¿Cómo tú lo controlas? ¿Cómo tú controlas que los niños no compartan, que no se, que no se toquen entre ellos, que no se abracen dentro de un aula también? Es imposible, prácticamente. Entonces, llevar a los niños a, es, a esos niveles de peligro, los padres ya incluso escucho eh, una, una, una corriente de gente que dice que no, que no va a mandar a sus hijos a la escuela. Y a mí nadie me puede obligar a hacerlo, pese a que la, la, la constitución establece que la educación es obligatoria. Pero la vida y la salud están primero. Yo creo que lo ideal sería que se posponga el año escolar, que inicie, por ejemplo, en enero o en febrero del año que viene y entonces que se dé ese que se lleve a cabo durante ese año completo bueno vamos a, a escuchar a Fulvio y luego concluimos contigo Cito te parece Fulvio, bueno ¿no? eh, yo observo en este caso semipresencial tiene que ir eh, muy de mano la familia los padres las madres y tenemos también ahí un, un flaco eh, una flaca relación entre lo que es eh, los padres las madres con mucho eh, muchas relaciones de funcional, muchas madres solteras, eh, niveles de ocupación. Entonces, mi pregunta va relacionada con esto, Sisto. Eh, ¿Existen o se podrían adaptar los mecanismos en estos pocos meses que tenemos a un sistema semipresencial para que sea efectivo? Realmente no, no creo que el tiempo lo permita. Porque además habrá un proceso de evaluación de las autoridades eh, nuevas, de las nuevas autoridades, de todo lo que entrega la autoridad anterior y de, prácticamente de aquí al 16 de agosto es a, a prepararse que va en términos de lo que implica todo lo que le entregan e iniciar un nuevo gobierno, un nuevo proceso. Entonces en educación no es bueno apresurarnos. Claro que sí, apostemos a la vida y a la educación, a las dos cosas. Ahora bien, las condiciones deben ser creadas primero antes de iniciar el año escolar. Y cuando inicie si nosotros compartimos creando las condiciones necesarias, superando las dificultades que ya hemos mencionado, si con compartimos la semipresencialidad, pero creadas las condiciones. El bajo nivel educativo además de lo que dice Fulvio de la familia dominicana en una en un porcentaje importante, también hay que tomarlo en cuenta, o sea, a pesar de haber logrado en el 2013, con muchas luchas, que se instalara, se aprobara el 4% que venía establecido desde 1997 en la ley 6697, a pesar del presupuesto, a pesar de todo ello, que ha logrado también importantes ventajas, pero todavía hay muchos rezagos por la deuda histórica en la educación y además por los niveles de inversión y sobre todo los sectores a donde ha ido esa inversión, que fundamentalmente se concentró en varilla y cemento, en construcción de centros educativos, en la primera etapa. Pero eh, ese ese elemento de lo que tiene que ver con el, el, con la integración de la familia, está claro que es un, el, uno de los principales aspectos a resolver, porque durante la cuarentena se demostró, que cierta, la, crisis, la crisis que se produjo, inclu, y el equipo de psicólogos, que la ADP, que coordinó Marlin Fabián Paulino, eh, una joven psicóloga que la he visto participando acá, que ustedes han invitado, eh, trabajaron en todo el país, un equipo de 83 psicólogos y psicólogas durante toda la cuarentena, sí. en relación con la ADP y el Infopet, y lograron establecer los datos que realmente ellos arrojan, es... Realmente eh, bastante preocupante de las crisis que se produjeron a partir de la actitud del padre, de la actitud de muchas madres, no de todos, ante el, el, el, el estudiante en la casa, entonces el estudiante queriendo asumir el proceso y entonces lo que ocurría cuando el maestro lo maestra al momento de enviar la, la clase, el nivel de resistencia que se produce. O sea, sí. que todo eso... La, la es que es una, una inquietud que tengo, okay. porque hemos estado hablando del inicio del año escolar y realmente yo no me he enterado cómo ha terminado el año que, que recién el presidente ahí mismo. ¿Se está ahí. <risa> Exacto, ahí lo tienes a tu eh, izquierda. <risa> la verdad que... Voy a empezar por, la, por, por donde debimos empezar que te, Dándonos cuenta que te tire el dato, el porcentaje de la gente que viene al, al caos, De los estudiantes que no recibieron Bueno, en primer lugar el año escolar concluyó con el 37% de los estudiantes Sin poder recibir acompañamiento <ríe> virtual <ríe> Cojales, Por qué es estamos hablando? Por eso, eso el Consejo Nacional de Educación Tuvo que tomar la decisión de la promoción para, Condicionada modo? pero... Prácticamente completa. Prácticamente completa, independientemente Pero de la evaluación. Yo, eso no tiene un grado de irresponsabilidad. Le digo yo al sobrino claro, mío. Que sí, claro que sí. Eso no, no es irresponsabilidad. No Pero ¿qué ocurre? Terminó el año escolar con el 42% de los centros educativos que solo le llega de manera regular agua potable. Concluyó el año escolar con que el 3% de los centros educativos no cuenta con baños adecuados y con inodoro. Eh, y, y hay muchas escuelas todavía con letrinas Hasta aquí mismo en la ciudad en, sí. en, en, Y algunas sin ellas En zonas semiurbanas algunas sin ellas Pero el año escolar termina también con Es decir que le prestan los baños los vecinos El 57% de los, de los centros educativos Sin condiciones, sin material Para la, garantizar la higiene Entonces vamos a evaluar Maestro Fulcar Y decía ahorita que pe, espero que el ministro incluso antes de juramentarse pueda convocar la ADP, la ADP está abierta, incluso como la ADP hace con todo ministro de educación, lo ha hecho con todos, le envió ya una carta de salutación por su decisión, designación y planteándole que el sindicato está abierto a tener eh, una conversación, cuestión de ver los temas de la educación y del magisterio y ojalá ponernos de acuerdo y, con, y de manera conjunta, Definir una estrategia Ahora, esperemos que esa apertura exista Porque si la apertura sí. no existe Del ministerio hacia acá Entonces, ustedes saben lo que la ADP hace Cuando sí, no existe sí, la apertura es Pero estamos en total disposición está, De avanzar de manera común ¿Están recibiendo presión de sectores privados? ¿Tú crees que estarán recibiendo la presión De los, de los colegios Para aperturar el año escolar? Hubo presión al anterior ministro Y, hubo presi y hay presión eh, al, al, al, al a Fulcar que todavía no se ha juramentado no solo el sector privado pero sobre todo ¿ustedes saben de quién? del sector financiero de la República Dominicana que tiene el brazo armado montado en educación que se llama EDUCA que fue quien se lanzó detrás de los recursos del 4% y lo único que le interesa es, son los recursos, es el dinero por Como hay, ocurrió por con la seguridad la razón, social Por fin me han dado la como razón Como ocurrió con la seguridad social Que se quedaron con todos los beneficios por De los fin trabajadores encontré y, hoy incluso, y hoy incluso plantean Un famoso 30% Que lo voy a decir aquí Con toda responsabilidad Mira. Que debería ser y yo estuviera de acuerdo, debería ser el 30% de las AFP, debería ser de las ganancias y no de los, de los, claro. de los, de los fondos, fíricos fondos que... de pensiones de los, de los trabajadores. Y para recoger y eso ha ocurrido en educación y por eso el, el, los recursos del 4% se han ido prácticamente al negocio, que sobre todo educa, que ha estado metida ahí. Okay. En educación. A mí mira eh, Ya para recoger y, y, y retirarlo, estamos ya contra el tiempo. La pregunta es la siguiente. Hay dos planteamientos básicos y tú eh, has visto como los demás compañeros han planteado cada quien su punto de vista. La idea es no comenzar el... el Posponer, correcto. Pos, posponerlo. Lo sí. otro es semipresencial. Eh, Cuando cuál, existan cuál, las condiciones En uno u otro, ¿cuáles serían los daños que pudiera provocar uno y otro? Porque indudablemente que algún daño va a provocar el hecho de posponerlo En términos de tiempo Y lo otro también Para ver, eh, de, de, tal vez si podemos sopesar ¿Qué es más eh, factible? Factible, o ¿qué es más dañino? Eh, de, de acuerdo a tu punto de vista, por supuesto sí, sí. Bueno, mira, lo primero es que la, la semipresencialidad está claro que reduce Reduce el nivel de contagio, reduce el nivel de contagio porque no es lo mismo si tú tienes 10 estudiantes, si tenía 30 y vas a tener 10, pero para eso amerita también hacer un reacondicionamiento del horario y de todo el componente, sobre todo de la tan descendida que prácticamente incluso hay un elemento importante, lo de los alimentos debería ser eh, continuar dándose de manera eh, crudos como, como ocurrió durante la cuarentena durante la y no asumir como la propuesta que planteó Peña Mirabal y el Consejo Nacional de Educación de que el 50% de estudiante, estudiantes en la mañana el 50% en la tarde por entonces con almuerzo eh, presencial en la escuela eso debe ser totalmente descartado, entonces lo correcto es, lo que menos daño hace ahora es posponer ...independientemente del tiempo, eh, cuestión de que a ver, si no tal vez para el año que viene... ...como dice Yeyan si nos ponemos las pilas, pudiese comenzar este mismo año, el año escolar... ...y para eso entonces debe reunirse toda la comunidad educativa, eso es lo menos dañino por ahora... ...y cuando se pueda, lo semipresencial realmente, cuando se creen las condiciones... Es lo más Bien. aconsejable. Gracias, eh, Sisto Gavín, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. Eh, nosotros eh, hemos tenido un conversatorio bastante rico porque no solamente lo hemos hecho entre nosotros, sino que tenemos un experto, una, una gente que ha manejado durante muchos años este tema y que tiene una posición... Dentro de el, la asociación de profesores bastante importante. Gracias, Sisto. Gracias, Pasa a feliz regreso. Feliz me deben el café. ¿Eh? el ¿Eh? sí, sí, Llega a las 8. <risa> ¿O fue <risa> porque fue temprano? No, no, sí, te no, debemos el no, café. Que a es, 8, 8, que llega. es a las 8. Es a las 8. No llega a las 8. Es que <risa>